Hola que tal gente de Youtube Hoy les traigo una novedad extra En Wii Recomienda Tengo más que decir, vayamos a ver Un saludo para Rayados PandaTuberT Jorge Luis Cachalai Kiara Ace, Meko Haiti Anai Kaimi Aqua Kira hablo más en YouTube. Chris YouTube 8358. Un saludo final para la zona Gaming C. Un saludo hasta Honduras, mi amigo. Espero que este video les haya gustado. No se olviden que pueden darle like, compártelo y suscríbanse. Si han compartido para suscriptores nuevos, ¿qué esperan suscriptores nuevos? Suscríbanse. Créanme. No se van a arrepentir. Aquí se despide... Luis Antonio Valdez Sánchez, mejor conocido como Luigi Pro Gaming YouTube, y nos vemos hasta la próxima.